Pregúntanos cómo. Envío un WhatsApp al 722-606-728 y verás la diferencia, sobre todo la verá tu bolsillo. Bienvenidos a esta nueva emisión del programa, nuevo formato. Como habrán visto, separamos el conversatorio de la noticia de la semana para hacer dos programas dos días distintos. Entonces, la noticia de la semana, como siempre lo hemos hecho con el licenciado Luis Pico, periodista venezolano, expreso político, exiliado en la Argentina, ¿Cómo estamos todos, recorriendo el mundo. Bueno Luis, un gusto estar nuevamente contigo, ¿cómo has estado? Un gusto Marcelo, eh, y bueno, seguimos viendo noticias de Venezuela que quizás eh, son un poco llamativas. Eh, nuevamente la Argentina vuelve a ser noticia en el caso de la dictadura venezolana, en este caso el gobierno de Alberto Fernández, escogió justamente el 24 de marzo, eh, que en Argentina se celebra el Día de la Memoria eh, y la Justicia para conmemorar a las víctimas de la última dictadura, para eh, justamente darle una especie de espaldarazo a la dictadura de Nicolás Maduro. No podía ser una fecha más simbólica, eh, Argentina se salió oficialmente del Grupo de Lima eh, y si bien la excusa, el motivo oficial fue la supuesta inoperancia del Grupo de Lima, eh, verdaderamente resulta llamativo porque una vez más, eh, a lo largo de distintas acciones, el gobierno de Alberto Fernández se alinea con el de Venezuela o al menos hace los máximos esfuerzos posibles para evitar hacerle una condena pública. Eh, recordemos que Alberto Fernández en su momento cuando era candidato a presidente eh, intentaba evadir muchas veces el tema venezolano eh, y ha evitado también llamarlo dictadura ha llegado a decir que hay un gobierno que si bien hay un conflicto hay una especie de gobierno constituido democráticamente con unas supuestas instituciones eh, y bueno no condenó por ejemplo la instalación de la nueva Asamblea Nacional, de hecho Argentina fue uno de los países que mandó eh, representación diplomática, eh, cuando Alberto Fernández asumió como presidente la delegación venezolana de la dictadura, fue una de las primeras eh, a las que recibió en la Casa Rosada, y ahora una vez más, eh, bueno, vuelve a mostrar, no solo que pareciera dolerle condenar a una dictadura, sino que se alinea con, con Maduro. Este movimiento cae justamente en una semana, en un par de semanas, en los cuales Alberto Fernández, su gobierno, se ha eh, endurecido y parece alinearse un poco más con el ala kirchnerista. Eh, en las últimas semanas han evitado condenar eh, los hechos de Formosa. Eh, se han dedicado a señalar a la justicia argentina, se han dedicado a condenar eh, que haya exfuncionarios kirchneristas procesados por la justicia y ahora una vez más eh, se alinean con la dictadura eh, venezolana. Eh, particularmente, Marcelo, ¿qué clase de efecto puede tener en primer lugar que Argentina deje el Grupo de Lima? Bueno, lo peor de todo es que Alberto Fernández ha dicho algo que es verdad. Posiblemente por primera vez en el año o por primera vez desde que asumió la presidencia. Pero el Grupo de Lima ha sido completamente inoperante. Discursos bonitos, pero no he visto que nos haya acercado a la libertad. Porque con discursos bonitos no se derrota a la peor banda de crimen organizado que hay. Entonces le sirve como excusa y ni siquiera podemos discutírselo porque no ha habido una acción útil de parte del Grupo de Lima. Muy blandengues todos los presidentes que intervinieron y llegamos al punto donde ya no tiene ni siquiera sentido. Pero efectivamente es vergonzoso. Eh. Para la izquierda, el 24 de marzo es un día emblemático porque se habla de la dictadura militar que asesinó 30.000 jóvenes idealistas, de lo cual hay que hacer algunas consideraciones. Primero, no fueron 30.000, está amplísimamente demostrado y más allá de cualquier duda razonable, que los muertos y desaparecidos en de la dictadura militar fueron muchísimo menos, quizás la cuarta o la quinta parte de lo que alegan. Eso quiere decir que las indemnizaciones de todos los muertos que no estaban muertos, se las robaron. ¿Y quién se las robaron? los comunistas, los socialistas, la izquierda argentina se robó todo ese dinero. Como dice un dicho español, los muertos que vos matasteis gozan de excelente salud. Pues ahí sucede eso. Pero lo segundo es que se llegó a ese día porque Argentina estaba al borde de una guerra civil. Había atentados terroristas, uno cada 46 minutos y un asesinato político cada 11 horas en la República Argentina. Cosa que me consta porque yo estuve en, en la República Argentina, en ese entonces era un niño, pero recuerdo los comentarios de mi familia y recuerdo cómo casi me asesinaron en un atentado terrorista. Entonces, no eran muchachos idealistas que protestaban contra un gobierno, porque el gobierno teóricamente era democrático, lo habían elegido en las urnas y era peronista, esos fueron peronistas de un bando contra peronistas del otro, eh, que se pusieron a pelear y como dicen, unos decidieron poner bombas, otros matar a los peronistas que ponían bombas y terminó en un golpe de Estado que toda la República Argentina deseaba desesperadamente porque la situación, era insostenible, que lo que vino después fue una atrocidad, eso ni siquiera voy a tratar de discutirlo, pero los que vieron aquella época pueden recordar que los partidos políticos, ninguno en sí condenó el golpe porque la situación era caótica. Inclusive la gente iba a los cuarteles militares y le arrojaba maíz a los militares para decirles que eran gallinas, que no se atrevían a actuar. Porque la situación era realmente grave. El terrorismo era grave. Había un grupo terrorista, un grupo de asesinos, psicópatas que estaban en guerra contra los ciudadanos argentinos. Porque no era que mataban un funcionario de gobierno o un militar. No, es que cayeron cantidades de civiles. Yo tenía nueve años y por poco me convertí en una víctima. Entonces hay que verlo en la correcta dimensión. El día debería ser el, debería ser el día para recordar las víctimas de un lado y otro. Porque aceptamos que asesinar y desaparecer a los terroristas no era la forma. Lo ideal era juzgarlos, meterlos presos y se deberían estar pudriendo en la cárcel. Muchos de los cuales ahorita están en el gobierno y han estado en el gobierno de los Kirchner. O sea, delincuentes en el gobierno, cosa que ya tenemos costumbre en Venezuela porque tenemos delincuentes de la peor que la niña del gobierno, en Argentina sucedió. Pero debería ser recordar también la cantidad de víctimas inocentes que no eran parte, no eran terroristas, no eran militares, no eran nada. Eran ciudadanos que fueron muriendo. Pero es una vergüenza que en el día que ellos quieren conmemorar los muertos por una dictadura, apoyan a otra. Pero es la indecencia típica de la izquierda internacional, donde... Las cosas son buenas o malas según si las hacen ellos o no. Porque ellos condenan todo lo que ellos hacen cuando están en el gobierno, pero ese momento es válido. Eh, una salida que quiero hacer para la gente que no está en la Argentina, perdón, cuando hablamos de Formosa, hace un par de programas, comentamos y lo hablaba con el diputado Waldo Golfo en su programa también, que es una situación donde el gobernador de esa provincia se ha mantenido muchísimos años, la gente ha protestado por la forma como se ha llevado la cuarentena, ha quebrado prácticamente toda empresa privada de la provincia y la represión ha sido estilo típico venezolano, muertos, perseguidos, encarcelados por cualquier razón y los que se les va a hacer un examen de COVID los meten en un centro de aislamiento que en realidad son calabozos. O sea, es una cárcel donde los meten para que no se junten con los demás y las mujeres pobres van a dar a luz en la selva, en las montañas, porque si lo hacen en los hospitales las separan de los hijos para evaluación médica de ambos y a muchas las han entregado bebés muertos, sin saber ellas ni siquiera si realmente son sus bebés o no. Entonces, ese es el orden de Formosa que Alberto Fernández se niega a condenar, porque el gobernador obviamente es de ellos, es un peronista, es un criminal peronista igual que Alberto Fernández. Bueno, recordemos Gildo Fran. Es uno de los máximos titulares del Partido Justicialista. Eh, el cargo habla por sí solo. Sí, es una vergüenza que ese hombre se haya mantenido y la izquierda quiere presumir siempre frente a nosotros una superioridad moral. Pero le podemos recordar estas cosas para que sepan que no tienen ninguna superioridad moral sobre nadie, que de delincuentes y de criminales no pasan. Pero los países latinoamericanos que quieran hacer algo por Venezuela van a tener que buscar el medio porque se las van a ver muy feas. Hay una previsión que si se levantase la, el cierre de fronteras podría salir de Venezuela de 3 a 4 millones más de personas, con lo que más de un tercio de la población habría salido del país. Creo que eso es peor que lo que está pasando en Siria. Y eso lo va a sufrir... Latinoamérica, Así que si no quieren sufrir ese éxodo de gente desesperada, de refugiados sin nada, más vale que hagan algo, con o sin Grupo de Lima. Bueno, eh, pasando a la otra noticia de la semana, eh, tenemos de último momento eh, que en Venezuela la dictadura decidió aumentar el plazo de los pasaportes que antes eran de 5 años a 10 años. Vamos a detallárselo al público, es eh, una noticia bastante reciente. Lo que hicieron fue lo siguiente, para las personas, para los bebés de 0 a 3 años, les van a dar pasaportes por un lapso de 3 años y de 3 años hasta los 18 les van a dar pasaportes por 5 años. Para las personas eh, mayores de edad, de 18 años en adelante, les van a dar pasaportes por 10 años cuando anteriormente el máximo era de 6. Eh, probablemente la dictadura eh, va a querer decir que se trata de una buena noticia, pero hay distintos eh, hechos que tenemos que tomar en cuenta. Eh, por una parte, se mantiene el precio de los pasaportes, que es uno de los más costosos del mundo. Y por otro, eh, tenemos que... Todavía van a seguir exigiéndole a la gente que saque este famoso sticker, la prórroga de su pasaporte, antes de poder venderle uno nuevo. Eh, la única diferencia es que antes duraba dos años, ahora va a durar eh, cinco años. Pero todavía, eh, como es algo que se está por implementar se desconoce eh, los costos, si va a ser accesible o no. Eh, y... Un hecho curioso, dice que en un plazo de 30 días debería estar listo, pero eh, mucha gente a lo largo de estos años, Marcelo, creo conoce gente, eh, salió de Venezuela sin documentación precisamente porque la dictadura se negaba dentro de Venezuela a los propios venezolanos a darles pasaportes, cédulas, partidas de nacimiento, ni que decir en los consulados o embajadas. Y seguimos teniendo el problema que, ¿cómo harán los niños si no pueden tramitar su cédula? Porque si no les pueden tramitar la cédula en la embajada, en el SAIME no les dan pasaporte si tienen más de nueve años. Entonces, si el niño salió a los 8 años de Venezuela, simplemente nunca podrá renovar su pasaporte venezolano. Es bueno que los pasaportes duren 10 años, pero sería mejor que la dictadura dure 10 minutos, y se acaba el problema de los pasaportes. Y cuando tú me comentaste que ese iba a ser el tema, yo no había visto la noticia, y pensé, bueno, que Guaidó decidió prorrogarlos por 10 años, no, es Nicolás. O sea que por lo menos el pasaporte va a tener un poco más de reconocimiento, porque no vas a depender de que los demás países acepten que Guaidó decretó que vale por cinco años más, sino que el libro va a decir, vale, por cinco, por diez años. Mm, eh, un punto a favor, y como he dicho, si Guaidó quisiese hacer algo, mandaría hacer los pasaportes y repartiría los pasaportes a los venezolanos en el extranjero. Entonces todos tendrían su pasaporte del gobierno interino, que no servirá para ir a Cuba, no servirá para ir a China, no servirá para ir a Rusia, pero estoy seguro que ni tú, ni yo, ni los que nos están viendo tienen el más mínimo interés de ir, ni a Rusia, ni a China ni a Cuba. Así que no hay problema. Para donde queremos ir, nos serviría. Bueno, seguimos siendo las víctimas de, de esta situación y de muchos que se dieron cuenta que los refugiados son un gran negocio porque se recibe ayuda por los refugiados, pero los refugiados no reciben ayuda de nadie. Uno de los, de los datos curiosos también de, de esta, este decreto que ya está firmado en Gaceta es que en determinados países supuestamente lo van a ampliar con el paso del tiempo a más países, va a haber un arancel para enviar los pasaportes a los domicilios de los venezolanos, vamos por partes, vamos a poner el ejemplo de Argentina, un venezolano que viva en Córdoba o en Mendoza o en Chubut, tendrá que venir a Buenos Aires para poder buscar eh, su pasaporte, hablando de viajes que indistintamente de que si hicieran en avión o en autobús, tomarían unas cuantas horas y costarían algo de dinero. Eh, supuestamente las embajadas de la dictadura van a llevar los pasaportes a domicilio, pero el famoso arancel cuesta 80 dólares, solamente los costos de envío. Pues yo no sé qué lo enviarán, ¿será que manda, lo mandarán como una persona, como dicen los curries, hombre a bordo en primera clase? Porque con 80 dólares en Argentina se viaja bastante lejos. Pero bueno, es cuestión de sacarle a los venezolanos el poco dinero que pueden reunir. Sí, Seguimos además, siendo... eh, en distintos países los pasaportes en sí, el trámite en sí, no llega a costar 80 dólares. Y aquí estamos hablando de nada más del envío. No estamos hablando ni siquiera de lo que cuesta o de lo que demoraría mandar a hacer los trámites. Bueno, parece eh, se podría creer que el asunto es que se están acabando los dólares. De dónde sacar dólares al gobierno y se los tienen que robar a la gente. Pero no, ellos tienen de dónde sacar, Lo que pasa es que siempre... Chavista que se respeta siempre busca de dónde robar un poquito más. ¿Qué vamos hacer? Bueno Luis, te agradezco las noticias de, de esta semana. Pensé que, que la de los pasaportes saldría un poquito mejor. Yo pensé que era de Guaidó y que los demás países lo, lo aceptarían. Hay que pagarle una fortuna a Maduro para que renueve los pasaportes y Guaidó sigue sin querer hacer nada práctico. Bueno. Igual, seguiremos buscando la forma de, de resolver y sería bueno que ACNUR u otro organismo internacional se dedicase a darle identificación. Hay una propuesta que me hizo una persona por Twitter que dijo que ACNUR debería dar pasaportes a los venezolanos para no estar dependiendo de los pasaportes que puedan o no querer dar los países donde llegan y de los que pueda o no querer dar la la dictadura, el régimen venezolano. Entonces, un documento que realmente tenga validez y sirva por mucho tiempo y uno no esté expuesto a los vaivenes de si al cónsul venezolano le da la gana o no, o si le llega hasta el precio o no de lo que te van a pedir, que te van a matraquear porque no tiene otra definición, porque uno paga los 200 dólares por ese pasaporte, los 80 por el envío y lo que pidan por debajo de la mesa porque si no, olvídate de ver documentos. Bueno, señores, esperamos que les haya gustado el programa y nos espera, los esperamos en el próximo. No olviden darle like, suscribirse al canal, seguirnos en nuestras redes sociales, que se las dejo en la descripción, las mías y las de Luis, pico Luis 01, las de él, ABGM, Croato, las mías. Luis, un gusto haber estado nuevamente contigo. Bueno, Marcelo, un gusto. le recordamos al público que el derecho a la identidad es un derecho humano básico, universal. Y nos vemos la semana que viene. Esperamos poder tener noticias un poco más alentadoras acerca del caso venezolano. Bueno, hasta el próximo programa. Hasta luego.